Buenos días, tardes o noches, en este short definiremos la energía. Todo conjunto de elementos que interactúan entre sí, permite cambios tanto en su entorno como en sus propias condiciones físicas. La capacidad de generar un cambio del sistema es importante, pues puede provocar otras modificaciones en otros sistemas o en el mismo sistema. Esa cantidad de cambiar la propiedad se mide por medio de la energía ya sea que adquiera o entregue a otros sistemas. Los cambios mencionados pueden ser cualquier tipo de propiedad, como posición, velocidad, luminosidad, temperatura, forma, etc. De acuerdo con la propiedad, la energía obtiene una clasificación más específica. En menos palabras, la energía es la capacidad de un sistema para producir un cambio. Aprende lo que puedas, repasa lo que sabes y practica lo que entiendes. Field the Science.